¡Hola! ¿Qué tal? Soy Don Lu. En este vídeo te voy a enseñar la nueva colección de papeles que ha sacado Artemio para Navidad que se llama "Gutsy Christmas. Mide 30,5 x 30,5 y trae 60 papeles. El gramaje es de 170. La primera hoja que os enseño es perfecta para los regalos porque trae un montón de etiquetas y las podemos personalizar. Como veis, la colección está llena de animalitos porque podemos encontrar la ardilla, el erizo, ciervos, pajaritos el zorro, en fin, es súper original y los colores son bastante bonitos y no son los típicos de navidad eh, rojo, verde y blanco también tenemos azules, también tenemos naranja, que es un color que predomina bastante y le podéis dar un toque original y diferente a cualquier proyecto que se os ocurra con esta colección Artemio nos brinda en todas sus colecciones miles de diseños hay estampados básicos, otros un poco más complejos y también tenemos ilustraciones grandes que son perfectas por ejemplo para hacer algún cuadro, para forrar alguna caja, etc. Eso es lo que te dé la imaginación, pero opciones tienes muchísimas No olvides seguir a Artemio en todas sus redes sociales para no perderte todas las novedades que saca y a mí para ver todos los proyectos que voy a hacer con los materiales que me han enviado que son súper chulos y hay de verdad eh, cosas súper originales las colecciones de artemio no solo están compuestas por papeles también podemos encontrar otros complementos por ejemplo los troqueles las pegatinas los puffy, hay mucho donde elegir yo he elegido en esta colección concretamente los adhesivos que traen 168 es un paquete súper chulo para los pa eh, regalos para tarjetas o para que es cosa de navidad y también los diecast que los voy a utilizar sobre todo para decorar cajas bandeja o algún álbum que voy a hacer. Dejadme en un comentario que os ha parecido esta colección. Nos vemos muy pronto. Chao.